No sé si es imposible, pero es bastante difícil contestar aquí a todas y cada una de las mentiras que usted ha perpetrado en esta tribuna. Una de las últimas ha sido acusar al Partido Popular de haber congelado las pensiones. ¿Nos puede decir qué votó exactamente usted en el año 2010 cuando ustedes congelaron las pensiones? ¿Nos lo puede decir usted? No, se lo dice a la señora vicepresidenta, luego se lo dice al resto del hemiciclo. Usted ha participado de la congelación de las pensiones con su voto en este hemiciclo. Otra de las cosas que ha dicho usted durante esta intervención ha sido la de que Vox no ha presentado ni una sola iniciativa sanitaria durante esta pandemia. Voy a ahorrarle a la Cámara la lectura de todas las iniciativas que hemos presentado precisamente durante la epidemia en materia sanitaria. Creo que todos los diputados e incluso las personas que nos ven de sus casas confían simplemente en esta enumeración que puedo esgrimir aquí y que podría entretenernos todo el debate. Veo que usted se sigue riendo. Usted se ríe cuando miente y cuando le pillan. No sé por qué... No voy a poder contestar a todas las mentiras que ha dicho usted porque no haría otra cosa durante mi intervención. Usted ha venido a confirmar lo que nosotros decíamos, con una falta de respeto sorprendente al uso de la herramienta constitucional de la moción de censura, la ha llamado show, estrambótica, delirante. Quizá por eso usted no se ha molestado ni siquiera en escuchar mi intervención y traía, como ya nos tiene acostumbrados, Todas las respuestas absolutamente preparadas. Usted no ha contestado las acusaciones que le hemos hecho. Usted lo único que ha hecho es propaganda de las acciones del Gobierno, pero ni una respuesta. Ha tenido algunas originalidades como cuando nos ha reprochado el coste económico de presentar esta moción de censura. Pero si hoy es martes, si... Los martes se abre este Parlamento. ¿Me puede decir exactamente cuál es el coste económico? ¿O cree que el coste económico de abrir el Parlamento en el día que se abre el Parlamento ya inhabilita una moción de censura? ¿Ese es su argumento principal? Lo digo porque, por hablar de costes económicos, podía usted ahorrarnos a los españoles unas elecciones generales en diciembre que sí tienen un gran coste económico y convocarlas usted el día 28 de mayo. Incluso... ¿Podría no votar a favor de la candidatura del señor Tamames? ¿Podría convocar las elecciones directamente usted mismo? Ha dicho en repetidas ocasiones, yo creo que para construir la verdad, ha utilizado la palabra furioso, que yo sigo aquí furioso. Claro, por mucho que usted diga la palabra, yo no voy a parecer más furioso. A mí me ha dado la sensación de que el furioso era usted, porque yo estoy muy tranquilo, yo estoy realmente indignado y preocupado con las cosas que hace este gobierno pero por mucho que usted diga aquí cada vez que sube, después de que yo hablo que es algo furioso, que he hecho un alarde de testosterona y estas cosas que dice después de que yo salgo, no va a convertirlo en verdad ese es el problema de traer las réplicas preparadas desde casa o desde el gabinete de Moncloa ha hecho usted una cosa muy fea en esta cámara ha dicho que no he mencionado a Putin la censura se la estamos haciendo a usted pero si... La verdad es que le agradezco el cable, porque teniendo en cuenta que una parte de su gobierno pide un acuerdo de paz con Putin, teniendo en cuenta que en su gobierno están los aliados del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que son el sostén de Putin en Iberoamérica y que los tiene sentados usted a, a dos pasitos y ahí enfrente, pues, pues bien, presentamos la moción de censura también contra Putin, que tiene un apoyo clarísimo en medio gobierno. Además, le decía que había sido muy feo, además de torpe, como, como se ha visto, porque yo he subido a esta tribuna a cuestionar severamente desde el inicio la invasión criminal de Ucrania. Entonces, sube usted cuando le presentamos una moción de censura, y hoy no se ha hablado aquí de Putin, y, y, y trata de decir que nosotros estamos a favor de la invasión. Es, es algo verdaderamente inconcebible. Pero bueno, yo le agradezco el recuerdo que ha servido para señalar que tiene usted a medio gobierno empantanado con los aliados de Putin. Me sorprende tener que explicarle cómo funciona la moción de censura, porque usted ya ha participado en tres y, de hecho, ha sido victorioso en una de ellas. El censurado es usted, no yo. Conteste algo. Escuche lo que le decimos. No, no es tan difícil porque, de hecho, yo no suelo ser muy original. Le he dicho hoy lo mismo que le digo durante toda la legislatura. Podría haber hecho usted el esfuerzo de prepararlo un poco mejor, de hacer como que lo improvisaba un poquitín en esta tribuna, pero no. Usted ha salido aquí a censurarme a mí. Bien, quizás es que me quiere reconocer el, el liderazgo de la oposición o algo similar. Por otro lado, efectivamente, yo no soy el candidato. Es el señor Tamames. Conteste después, si puede, al plan alternativo de gobierno que planteará el señor Tamames y plantea un debate sereno en torno a ello. A ser posible, escuchándole. A ser posible, escúchele usted, deje el teléfono no, y, y tome notas sobre lo que dice. Luego podría hacer eso, podría escucharle. Usted creo que no tiene el valor suficiente para venir aquí a esta tribuna y defender las consecuencias de sus políticas, porque ha salido aquí al ataque. Está muy bien, eso de la mejor defensa es un buen ataque, como, como táctica de guerrilla, ¿no? Pero ¿Nos va a contestar usted a las gravísimas acusaciones que le hemos hecho sobre su mentira a los electores, sobre la traición por pactar con todos los enemigos de la Constitución, por el asalto a las instituciones democráticas y a todos los órganos reguladores, por la legislación extremista y por las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, para las mujeres, para la seguridad en las calles? Pues no nos va a contestar, parece que no, porque todo está escrito como siempre. ¿Se ha atrevido usted también a decir...? Pero usted es muy arriesgado, es muy osado, que estuve cerca de la corrupción. ¿Y usted dónde, dónde ha estado usted? Pues sí si que yo creo que había dos metros. ¿Dónde ha estado usted? ¿De qué partido es usted? ¿Del partido de los seres? ¿Del partido que ha dado golpes de Estado a las instituciones democráticas que ustedes mismos defienden hace 80 años? ¿De qué partido es usted? Del que ha participado del robo del Banco de España, del que ha traído el crimen de Estado, del de los seres en Andalucía. No se escandalice usted, sí, sí. Hablo de usted también. ¿De qué partido es usted? Entonces, pues, claro, que diga, usted ha estado cerca de la corrupción. Hombre, le, le agradezco que haya dicho solo que he estado cerca, ¿no? Tampoco le voy a decir que usted sea la corrupción, pero que justo haya dicho que ha estado cerca, siendo el líder del Partido Socialista. ¿Le presentamos una moción de censura en plena pandemia? ¿Ha vuelto a reprochárnoslo? Sí, claro, claro, porque su gobierno aprovechó la epidemia, como aprovecha cualquier catástrofe, para hacer avanzar su agenda política, porque su gobierno estaba pisoteando los derechos y las libertades de los españoles. Se lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia. Probablemente la sentencia más grave que ha emitido el Tribunal Constitucional en todos los años de democracia contra un gobierno al que le ha dicho que ha suspendido los derechos de los ciudadanos ilegalmente. Y, y esta señora, iba a decir una expresión un poquito fuerte, esta señora se ríe. Les hace muchísima gracia. ¿Pero qué hacen ustedes ahí sentados todavía? Ningún gobierno decente, ningún gobierno democrático, ningún gobierno europeo habría aguantado en sus puestos. Habrían dimitido inmediatamente, en manada, uno detrás de otro. Nadie. Dice que no le hacemos. que nosotros no hacemos propuestas para mejorar España. Bueno, las ha dicho sobre la sanidad y le he sacado aquí, no sé si, 30 o 40 iniciativas precisamente durante la epidemia, en la que ha dicho usted que no hicimos ninguna propuesta. Pero es que en la anterior moción de censura, en la que yo era el candidato, efectivamente, empleé dos horas de intervención en hacer numerosísimas propuestas, que usted no contestó en ningún caso. Sí, ya sé que no le gustaban, con eso contaba y casi casi lo celebro, aunque me podría hacer hasta cierta ilusión que usted apoye alguna de las ideas en alguna ocasión. Pero, claro, usted viene aquí, lo tienen siempre todo preparado, y entonces el debate es absurdo. El debate con usted tiene muy poco sentido. Ha dicho, ¿qué cosa sustancial ha hecho Vox durante todos estos años? ¿Qué cosa sustancial ha hecho? Dígame una. Pues le voy a decir una, simplemente. Un servicio impagable a los españoles haciéndole oposición a usted, a sus políticas, a su ruina y a su división. Esa en primer lugar. ¿Cuál más? ¿Recurrir ante el Tribunal Constitucional? y hacer que exista una sentencia que no ha existido en los últimos 40 años en ningún país europeo y de la que usted ha sido destinatario. Odio a las mujeres. Dice que odio a las mujeres. Claro, esto es increíble, ¿no? Y que retire no sé qué insulto. ¿A quién se refiere? ¿A las que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere? ¿A esas que tienen el gobierno que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas? Por cierto, me llamó mi madre que, que me hizo un piropo. Me vino muy bien lo que dijeron porque me dijo qué pena, hijo, que no he tenido dos gemelos iguales. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Esas ministras suyas, no se esconda, son las responsables de que la mujer ya no signifique nada por la aplicación de sus leyes trans, y que de que las mujeres estén inseguras por la ley del sí es sí. ¿Y quién odia a las mujeres? ¿Quiénes queremos ver a los violadores en la cárcel y que no vuelvan a ver la luz del sol o quienes les ponen en la calle? ¿Quién odia a las mujeres? Me ha acusado de agitación en las calles. ¿Se acuerda o no lo ha hecho? Igual le he escuchado mal. Acabo enseguida, no se preocupe. Sí. ¿Dónde? En Sestao, donde sus socios intentaron masacrarnos a pedradas. En Vic, donde sus socios hicieron lo mismo. En Vallecas, donde sus socios, ya no de legislatura, sino de gobierno, incitaron al odio y donde se pudo producir alguna desgracia y fueron agredidas familias con niños, a pedradas también y hasta estacazos. Nos ha acusado de agitación en las tribunas. ¿Lo ha hecho el que ha cerrado el Parlamento durante la epidemia? Los que han indultado delincuentes a cambio de votaciones, los que han aplicado aquí la ley del sí es sí y nos acusan de agitación en las tribunas, de agitación en las elecciones, con los bulos, con los bulos de las balas y las navajas, mientras a nosotros nos intentaban masacrar en las calles por el odio que ustedes propagan contra nosotros. Luego, reconozco que ha tenido usted una originalidad en las acusaciones que me suelen hacer. Me han hecho muchas. Una de las que me ha hecho usted hoy, que es nueva, es la falta de valor. Ha dicho que me escondo detrás de un candidato. Bueno, ha dicho además que no hice el servicio militar. Sí, es verdad. Había pedido una prórroga porque estaba en el ayuntamiento de Yodio. Gobernado, por cierto, por sus socios de Ribatasuna, viviendo con dos escoltas y tenía una prórroga. Después desapareció el servicio militar. ¿Dónde estaba usted mientras tanto? ¿Dónde estaba usted? ¿Estaba usted en Caja Madrid? ¿Cuánto cobraba usted en Caja Madrid? En esas cajas que hundieron los políticos. Y luego hablan de los rescates bancarios. No, no, las cajas. Las cajas que hundieron partidos políticos y sindicatos. Allí estaba usted mientras yo demostraba mi falta de valor. Claro, dice usted que tengo miedo. Bueno, pues el miedo es libre, ¿no? Pero creo que a usted le han debido confundir algunas críticas. Cuando le decimos a usted que hace falta valor para mentir de la manera en la que lo hace, en realidad no queremos decirle que usted sea valiente. Lo que queremos decirle es que es muy atrevido, que tiene mucha cara para mentir como lo hace. Porque en realidad es exactamente lo contrario. Usted miente, señor Sánchez, porque tiene miedo a que los españoles conozcan la verdad. Por eso no se la dijo en las elecciones sobre con quién iba a pactar. Usted miente porque tiene miedo a salir a la calle. Y usted miente porque tiene miedo a quedarse en España quizá por eso se está comprando un sillón en el exterior. Luego ha vuelto con lo de los poderosos, que no hemos apoyado ninguna de sus medidas. Pues, ¿Cómo se atreve? Si usted da el dinero de los españoles, de esos autónomos a los que les hacen pagar 230 euros de cuota cuando ingresan 670 euros, a Bill Gates, ¿cómo le falta dinero... Si usted da el dinero que falta a los españoles, a multimillonarios, si usted va al foro de Davos a recibir instrucciones y a poner en cuestión la soberanía de España y luego venir aquí y aplicar las políticas que otros les dictan. Gente que no se presenta a las elecciones. Gente que quiere pasar por encima de democracias y de soberanías. Claro que no hemos apoyado ninguna de sus medidas y no apoyaremos ninguna de las que traiga. ¿Por qué? Pues mire. Usted viene aquí con datos macroeconómicos, como suelen hacer los que no se fijan en los españoles corrientes y los que no conocen la realidad por salir a la calle. Estoy seguro de que están viéndonos hoy muchos españoles y hoy se pueden hacer una sencilla pregunta. ¿Estamos, personalmente, cada uno de nosotros mejor o peor que cuando usted llegó al poder? No tengo ninguna duda de qué contestaría la inmensa mayoría de los españoles. Y esto obviando el asunto del endeudamiento, que usted, como dispara con pólvora del rey, y como sabe que dentro de poco no va a estar aquí, está absolutamente despreocupado de la carga y la deuda que deja a generaciones de españoles. Insisto, a generaciones de jóvenes a los que quiere comprar con un bono cultural, pero a los que va a condenar cuando trabajen a pagar durante muchísimo tiempo. No solo el mantenimiento de su familia, el acceso a un vehículo, si les dejan comprar vehículos, porque igual sus amos de Davos cualquier día lo prohíben. Y, por supuesto, a pagar la deuda que todos ustedes les están dejando. Señor Sánchez, he subido aquí y le he hecho acusaciones muy severas. No ha contestado usted absolutamente a ninguna. Le llevo haciendo las mismas durante toda la legislatura. ¿Puede explicar por qué mintió a los españoles en las elecciones? ¿Es censurable mentir a los electores? ¿Es legítimo mentir a los electores? ¿Es legítimo pactar con aquellos que no solo se declaran enemigos del fundamento de la Constitución, que es la unidad de la nación española, sino que día a día trabajan para destruirla, incluso atacando los símbolos en esta Cámara y que además han sido condenados por un golpe de Estado? ¿Es censurable pisotear los derechos constitucionales o era mentira la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Es censurable el asalto a la separación de poderes y la colonización de las instituciones democráticas como ustedes han hecho? ¿No hace falta que digamos quiénes son todos sus amigos y familiares en los distintos cargos? ¿O pues sí, ¿es censurable rebajar las penas a los delitos más graves? Nada más y nada menos que sedición, malversación, violación, pederastia. ¿Es censurable beneficiar... Se escandalizan ustedes, yo también, pero es que lo han hecho ustedes. Beneficiar a golpistas que atacan la convivencia, que incumplen las leyes, a corruptos que roban el dinero público, a agresores sexuales y a pederastas. ¿Es censurable tratar de imponer la memoria de los españoles por ley y arrojar enfrentamiento donde había concordia y convivencia entre generaciones, incluso entre los miembros de su partido, los miembros de la derecha? Porque ¿para qué lo hace usted? ¿Qué tipo de enfrentamiento irreconciliable había en los primeros años de la democracia cuando los españoles se abrazaron? ¿Por qué necesita usted echar leña al fuego, a un fuego que se estaba apagando? ¿Por qué? ¿Es una estrategia política? ¿Necesita tensión? Como le decía en su momento Zapatero al periodista Gabilondo. ¿Es censurable? amenazar a la corona, como se ha hecho desde este Gobierno? ¿Es censurable desproteger a las mujeres? porque usted viene aquí y dice, usted odia a las mujeres. Bien, no justifica usted nada y lo dice y ya está. Como lo de que estoy furioso, cuando el furioso me parece que es usted. Claro. ¿Es censurable desproteger a las mujeres? ¿Borrarlas? ¿Hacer que tengan problemas en las competiciones deportivas? ¿Que no haya espacios exclusivos para las mujeres? ¿Es censurable despreocuparse del problema de la inmigración masiva y no apostar por una inmigración legal y ordenada? y no ejecutar las órdenes de expulsión de los peores criminales, es censurable su voracidad fiscal contra las clases medias, es censurable su política laboral, esa de la que usted se muestra tan orgulloso con los fijos discontinuos que se pueden ver de distintas formas, como parados discontinuos porque usted ha traído precariedad y lo suma todo al conjunto, es censurable el suicidio energético votado en esta Cámara cuando los españoles se están empobreciendo? ¿Es censurable que se diga a los españoles que no pueden explorar sus propias fuentes de energía? ¿Es censurable la corrupción de una parte de su grupo? Pues yo creo que sí. De hecho, mira, le animo a algo. Como están ustedes tan convencidos de lo que piensan y nosotros tan convencidos de lo que sostenemos, estaría bien preguntar a los españoles. Porque ustedes son muy demócratas pero durante los últimos 40 años, los españoles han votado en innumerables ocasiones, en las elecciones generales, autonómicas, locales, han elegido a sus representantes. Es verdad, pero claro, sus representantes a veces les han dicho vamos a derogar todas las políticas de Zapatero y luego han llegado y se han quedado todas. Usted ha dicho no voy a pactar con aquel, con ese y con el otro. Y ha pactado con aquel, con ese y con el otro. Entonces, hay muchos españoles que tienen la impresión de que no tiene sentido confiar en los políticos. Y es normal. ¿Cuántas veces se ha utilizado la herramienta constitucional de la consulta en referéndum para preguntar a los españoles sobre políticas públicas de trascendencia? Dos veces durante toda la democracia. En el referéndum de la OTAN y el referéndum de la Unión Europea. Nunca más esta Cámara ha sentido la necesidad de preguntar a los españoles sobre asuntos que afectaban directamente a sus vidas. No se ha podido preguntar a los españoles si querían un control de la emigración o, si querían, las fronteras abiertas. ¿No se atreven a preguntarlo en una consulta? Quizá porque sus votantes votarían lo mismo que los que nos apoyan a nosotros. ¿No se atreven a consultar a los españoles si tienen el derecho a explorar sus propios recursos naturales y energéticos? No se atreven porque hoy los españoles votarían en conjunto lo mismo sus votantes que los nuestros apostando por la soberanía energética. Y así con muchísimas cosas. Ustedes se disfrazan de demócratas, dicen estar al lado del pueblo al que no pueden salir, pero le llevan dando la espalda durante mucho tiempo. Yo le invito a que escuchen la intervención del profesor Tamames, que sin ninguna duda va a aportar mesura, va a aportar concordia en esta Cámara y a que puedan debatir sobre una España diferente a la que estamos viviendo y, sobre todo, a que usted devuelva la voz a los españoles, a esa España real, no a la que usted conoce, en su burbuja de escenarios, perímetros de seguridad y fotos trucadas a esa España real a la que se le arrebató la voz hace cuatro años con una mentira electoral flagrante. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pascal.